Oh Jesús, víctima inocente, nutrido de paciencia. Os adoro atado a la columna, ofreciendo al Padre Celestial la sangre que vais a derramar. Mi corazón está tanto más afligido del lastimoso estado a que os habéis reducido, cuanto que yo soy quien os ha azotado por las manos de los verdugos. Oigo en el fondo de mi corazón vuestra voz que me dice, hijo mío, alma pecadora, he sufrido esta cruel flagelación, por tus impurezas y libertades criminales para expiar el amor desordenado que tienes, por ti he sufrido llagas profundas. Ay Señor, reconozco mis culpas, y os suplico que santifiquéis mi cuerpo y alma, los lavéis en la preciosa sangre, y no permitáis que sean ensuciados con pecado. Sanad mis llagas con las vuestras, y así como consentisteis ser atado desnudo a la columna, desnudadme del hombre viejo y sus obras criminales para revestirme del nuevo, criado a vuestra semejanza en santidad y justicia. Amén.